Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz sábado para todos, qué alegría poder iniciar en la santa presencia del Señor nuestra jornada. Quiero darle gracias a Dios, el día de hoy vamos a tener en nuestra parroquia el retiro de los jóvenes. Y los invito para que me ayuden a orar por esa intención estos chicos, este grupito, esta comunidad juvenil, para que inicie este año en la presencia de Dios. Voy a invitarlos para que en un momento de silencio oremos por ellos, por sus proyectos de vida. Muchos de ustedes sabrán las diversas luchas que hay en nuestros muchachos. El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pidamos a Dios que proteja a nuestros muchachos, su hijo, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros primos. Pongámoslos en la santa presencia de Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, y vamos a meditar hoy sábado, el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla, dejando a la gente se lo llevaron en barca, otras barcas lo acompañaban, se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal, lo despertaron diciéndole, maestro, maestro, no te importa que perezcamos, se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece, el viento se si hizo y viene una gran calma, les digo, ¿por qué tienes miedo? Aún no tienen fe, se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen? a la del Señor. Bueno, pues tal vez muchas veces como esos discípulos nos llenamos de miedo ante las diversas situaciones, las diversas dificultades y el Señor nos pregunta, luego no creen. Cuando tengamos esos temores, esos miedos, recordemos, nosotros creemos. Y el poder de Dios es mucho más grande que cualquier tempestad, que cualquier viento que amenace nuestra barca. Señor, creo en ti, en tus manos me pongo. Bendice nuestras vidas y bendice nuestras familias. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día, queridos hermanos.